Dale, pues de, dele más sobresaliente el requinto. sí más hacer. Échelo e, e, e, más, más para acá. A mí me cuesta tocar. El requinto Pasito. siempre, yo como cantante, <risas> siempre que, que escucho es el requinto. Vale. No, pues, no se metas el papá Sí, no, no, es que sí, viaje porque especial porque Es que es atravesada oh, oh. ah, Sí, sí, el no, o oh, oh, super, se acompaña en y No, no, mentira, no, no, no. no, no, no, no, no, Es más pesado el triple o oh, bueno, préstame el triple No, sí, pero no... Listo, ya no la tibre? cago más Entra en aire Pareciera que no fuera de, así, de, pero. De, de, de, de. Ah, venga, un momento la entrada Pi, ping, ping. Eso, más, <ríe> más corto, <ríe> más corto. Eso, eso, eso, pero, pero. Pero Más gana, chicha Bueno. ¿Se fue? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se la balacita Anda hace? Pues se hace? mucha publicidad ¿cierto? Uy, se se hasta ahora estamos haciendo, ya hicimos las papas y la carne tocó bajar hasta Sáchica para comprarla. Y el sancocho lo hacemos ahorita porque trajeron todo para hacer sancocho menos la ¿Están carne. ¿Están feitos? Sí, sí, estamos... regular. ¿Y esos eran como los más decentes que había? Sí, se los dejó meter, pero... doblado los nabos están más azoreados. Sí, no me pille. Eso sí los traje yo. Vea. Juan la carne, vaya, Bueno, pues la primera pregunta sería ¿Quién es la familia amado? ¿Quiénes han sido los amados? Sí, señor. No digo muy buenas tardes ni nada. No, no tranquilo, si quieres, si, si se quiere. Bueno, la, la familia Amado es un género musical que ha venido plasmando huellas y, y ancestros de, de la época de nuestros padres. Estamos hablando de 50 años, de 50 años de tradición, de 60 años de mi papá. Y lo que yo reconozco a él. En mi tiempo de 12 años, nacido, miraba tocar a él y, y es un músico muy, muy propio de, de, de tradición, de mucha romería, de tienda, de casero, y que le gustaba tocar su requinto. Y se extendió una familia musical que afortunadamente todos estamos vivos y, y queremos la música y nacimos con algo que nos gusta de corazón, que nos nace. Y que muy aficionados con, con nuestra música, con, con la música criolla, el torbellino y la rumba criolla, y la guabina costumbrista. Por ejemplo, miraba a mi papá en su requinto, enamorado de su requinto, y, y llegaban los hermanos de él, mi tío Campuelías Amado, y acompañarle, acompañar el, el, el, el grave, no le decía que el tiple, sino al, alcance el grave, y él cogía el requinto y se tocaban su, sus canciones, más que todo instrumental, y sonaban esos pasillos, fiestero, y, y la rumba criolla, y el torbellino que daba gusto, mirarlos, siempre el poco cantaba, mi papá contaba una historia, y tocaba su, su requinto, acompañado con el triple, o con amigos músicos, como él era luthier, él hacía arreglos musicales, arreglos de los instrumentos, y ahí se buscaba la, la, la, la parla que llamamos la conversación y a tocar. Y enamorado muchísimo de la música y era un músico muy, muy, muy bueno para aprender para una fiesta, por ejemplo, más que todo en la casa, ¿no? Y para salir a la tienda eso era, eso era completamente su requinto debajo del el brazo, así fuera a un funeral, iba al iba entierro que llamamos al funeral y salía a tocar en la tienda por la noche a ganarse la, la chicha en esa época y el guarapo, el sorbo. Tuve la suerte de vivir ya de una, yo ya hago parte de otra generación, pero tuve la suerte de escucharlos en, eh, haciendo guavinas, torbellinos, echándose sus coplas hasta en sus peleas, ¿no? Por hacer un arreglo de un regloncito, una vaina en una canción, cuando componían sus canciones. Se las hacían, por ejemplo, a las hermanas, no siempre a un amor. Entonces contaban como muchas historias de su cotidiano, como de lo que ellos realmente vivían, más no lo que vivían los campesinos, porque ellos, ellos eran el campo, ¿no? Como ganachichas, o costumbrista, o, o costumbre, ¿no? Yo la llamo música, más que todo música de romería, música que nos invitaban a un matrimonio, y celebrábamos una fiesta, nos invitaban como de músicos, en, con, con los padrinos de los, de los que se casaban. Y, y era un orgullo que lo invitaran a uno. Y comenzamos con el sungu el chucu cuchuco, la, la música, digamos, en el tiple, o en la guacharaca o en una guitarra puntera, o guitarra también, segunda guitarra, o guitarra primera, que llamaban el reginto. Y, y a tocar a tocar y con un medio ruido a bailar y el canto, ¿no? Acompañada con el canto y el cuento. Porque yo creo que la música es un, un cuento y es un relato o un poema también o, o una... una costumbre, una costumbre propia. Esas eran unas letras propias de, por ejemplo, gritar. De, si me puede hacer el favor y me presta mañana la de güey, o me presta el caballo para sacar una carguita. Entonces, antiguamente, se gritaban como en forma de un canto o de una poesía. O sea, hacían un relato, en una razón, o estaba uno holgando bueyes, o lo llamaba como una señal, por ejemplo. Y se gritaban así, y siempre la música es un poema, la música es un cuento, es una historia. Y mi papá contaba mucho los cuentos, entre, entre eso. Y eso de ganachichas y música carranguera y música tradicional es una cosa muy propia, que por ejemplo el título de la carranga es como usted hacer una empresa y titularla, ponerle su estampilla. Uh -huh. El maestro Jorge Velosa descubrió un descubrimiento propio que teníamos y, y él hizo su estilo propio. Y descubrió ese ritmito y lo, y lo, lo desenredó, es un enredo un poquito y lo desenredó y le sonó. Así nos, a las nuevas generaciones les puede sonar su estilo Por ejemplo la música carranguera moderna, tecnocarranguera. Yo no me parece extraña, es un gusto de cada uno Porque desde ganachichas era porque uno llegaba a una tienda y tocaba y cantaba Porque le dieran guarapo, le dieran chicha ¿Sí? Si se canta y, y toque y tome la que sea, tómese la que sea nosotros acostumbramos en una época cuando éramos de romería, músicos invitados de romería, nosotros el placer era invitarnos a un matrimonio y nos sentíamos orgullosos, nos sentíamos felices que nos invitaran como hoy en día invitarnos a un concierto. ¿sí? Y sencillamente la música para mí no me parece nada difícil, es lo más sencillo que puede haber y es sencillez. Y, y saber cantar, digamos, saber cantarle a la naturaleza, cantarle a lo que le gusta a uno. Sin exagerar, por... sin exagerar, ¿no? Espere, porque usted ahí me está echando pedrada, pero duro. Sí. Claro, usted, defiende lo, usted defiende lo moderno y yo defendiendo la, mis raíces campesinas. Y, y usted, yo echando para atrás y usted quiere volver reggaetonero. Y la, la, la, la música, así, cada uno su estilo, así puede ser con el reggaetón, pero, pero si sí, la música carranguera o la música campesina. Para mí es música tradicional, música costumbrista, campesina o música carranguera, o música tecnocarranguera, bueno, como sea, pero es que le suenan a algunas personas. A nosotros nos sonó demasiado el propio estilo, el propio merengue, nos sonó demasiado que gustaba, tocábamos ocho días, tres días y nadie se mosqueaba de bailar esa música. Pues ya vino, ya vino más avanzada la, la música, moderna, más moderna la carranguera, y bueno, ya es totalmente es una locura, hay grupos musicales que han pegado bueno. Y así vamos avanzando, ¿no? Así vamos avanzando, pero es un gusto. La música es un gusto que le gusta a uno y que lo enamora y, y, y prácticamente viene por un, por un género musical, por sangre. La música viene por... Yo, por ejemplo, soy músico sin estudiar la música, ni, ni averiguar siquiera es, que es la música. Y me gusta hacer una rumba, me gusta hacer una, un merengue, me gusta hacer un torbellino, me suena. Échale maíz a la pizca que el pisco no pone nada y en el ruedo de la camisa tengo la plata amarrada. Bonita la ley vanita, bonita como las flores, quiero que tú me regales el néctar de sus amores, el néctar de sus amores, bonita la ley vanita. caminas con tu traje tan garbosa quiero que tú me regales de tu jardín una rosa de su jardín una rosa bonita la ley vanita Te quiero por ser bonita, de esta región la más bella, de esta región la más bella, bonita la ley Ibanita bonita la ley vanita, hoy ay si la guabina Pero hacer como tal música campesina ahorita no. comercialmente no, no, no la gente no hace música campesina. ¿no? Nosotros simplemente hacemos como.. Como que fusionamos algo campesino con lo carranguero Porque lo carranguero pues ahí sí ya todo el mundo sabe que es lo que está de moda, ¿no? <ríe> Digamos que lo que me, me decía arroba Jason Perilla eh, Me decía, por ejemplo, los hermanos amados se volvieron carrangueros por moda Porque pues básicamente se puso de moda el nombre carranguero Entonces ellos se transformaron también porque así era el mercado para ellos, ¿no? Y digamos que de una manera eh, eh, no tan masiva, ¿no? pero pues sí era, era como la manera de ellos trabajar. Digo que mmm, lo que hay que hacer es, el aporte es la vivencia de la música campesina creo que es la vivencia la música no no hay que no es no hay que escuchar música carranguera para saber que la, la, lo que tenemos ahí al lado no esa es la música carranguera la música campesina todo lo que dicen la, la, las músicas campesinas es la verdad sí la, quiere, la gente quiere saber historia escuchen músicas campesinas ahí se cuentan muchas historias creo que ese eso es uno de los aportes que yo le he visto pues ahora que me la paso pues escarbando todos los cassettes viejos de mi papá y todas esas vainas. Y la historia, los cuentos, la vivencia de todos esos señores, como transportarse un poco. Muchos músicos en el afán de de estar como figurando o cosas así como siempre. El tema de la, de la, del comercio musical, ¿no? Pues son dos cosas diferentes, ¿no? Ya... Que uno haga música por amor y por cariño y otra que uno haga música para levantar un negocio musical, ¿sí? son dos cosas ¿sí? y son, son válidas las dos. ¿no? Pienso que el mercado es lo que ha dañado un poco la música, la ha transformado de una manera un poco como rara, ¿no? porque ya pues lo que, lo que sí se siente como la métrica de la carranga lo, ca, lo carranguero digamos que fue una evolución de lo campesino también No puedo decir que evolución pero sí es como una de las ramas no De todo el del, del género campesino en realidad Pero mmm, digo que lo que ha dañado un poco la for, las formas y los sentires de las músicas antiguas Es el afán de figurar por no hacer un proceso de no hacer reconocimiento de lo que nos pertenece y por no arriesgarnos a cultivarnos un poco más a partir de lo que nos pertenece como como músicos no como conocer un poco más allá que de pronto es allá donde está la respuesta para que para que mi grupo suene tal vez de tal manera con un, son, con un sonido muy peculiar respetando no solo respetando sino haciendo visible algún ritmo tradicional de nuestra tierra porque hay muchísimas cosas no hay muchísimas cosas y que por el afán del mercado musical pues se han venido perdiendo no ellos estaban acostumbrados toda su vida a, a trabajar con la música, sí siempre, siempre, siempre ese era uno de sus trabajos, se iban hasta Villa de Leiva mi papá cuenta que por ahí a los 12, 13, 14 años mi tío eh, Salomón que era el compositor de los hermanos amados lo llevaba. Y era pata pelada hasta Villa de Le iba a cantar y que le hacía desgarrar sangre y que si no cantaba pues le daba calvazos y lo cascaba. Y que su, y su pago era una gaseosa, un litro de gaseosa y, y una ¿Qué dice? <risa> <risa> <risa> Vámonos para la casa, <risa> en el camión, porque nos la noche para llegar al bobón, a revisar la no este, para pa Esas la cosas, parcela, todas esas historias mudaré, que se han deformado, toda la riqueza de nuestra historia y todos los músicos pensando en verse lindos, pensando en, en otra cosa que no nos pertenece, sí, en, en ponerse la, la, la chamarra de cuero, una vaina, cosas, cosas que, no, que no, son, no son de nosotros y... ...transformándonos a una cosa que a nosotros no nos pertenece, ¿sí? En vez de, pues, el derecho creo que es hacer proceso, conocer, crear... ...y hacer florecer lo de nosotros poquito a poquito. Y estamos como en ese cambio con mi papá... ...que tengo la suerte de contar no solo con sus canciones... ...sino con su historia, con... ...con su vivencia, ¿no? Porque, pues, es que están ahí al, a la tierra... Sí, con 50 entonces, años de música y ahí seguimos en las mismas. Va a cumplir 60 años, 60 años y 50 años haciendo música. Entonces, pues, para mí, pues, lo importante es hacer, hacer sonar un poquito más a los ancestros, porque creo que es el inicio, el inicio de ahorita con todo ese tema, a la pandemia que, y todo eso. que la quemada fue muy bárbara, la quemada nosotros... Estuvimos en más de una romería, en más de un matrimonio, una fiesta gratis, gratis. A lo último nos ayudaban para los transportes y las cuerdas, y comer y beber, y bailar, enamorar. Era un gusto, ¿no? Un gusto musical. Sí, la historia de los, del género, del, del grupo de los hermanos amados, así que ya, pues estamos vivos, pero ya no tocamos. Váyase solito que allá consigue un cariño nuevo. La situación ha sido grave. Es grave. Es grave porque el abandono a los campesinos es terrible. O sea, es aquí, a no más, a no más de 20 minutos, aquí cerquita de Tunja, eh, uno, uno ve pelados y chinos que a los 12 años están metiendo cerveza y cigarrillo en ferias y fiestas y unas vainas así terribles pero entonces para mandarles las cosas que necesitan para el colegio o buenos mercados porque pues, ahí uno sabe que allá la, la, gente, la gente no les da realmente los, los, los, la, las comidas bien a los, a los chicos a los niños del campo no invierten en educación no invierten en nada de esas cosas y no, no va a pasar nada para ellos las oportunidades de ellos es emigrar a las ciudades a manejar taxi o a ser empleados de alguien. Sí, eso es lo que pasa y eso es lo que ha venido pasando y en lo que se ha venido transformando. Y antes el campo era rico, o sea, nosotros íbamos, nosotros cuando chiquitos nos, nos se llevaban al campo y esos los cultivos era por todo lado, todo mundo trabajando, todo mundo re, re feliz en todas y ahora no se ve, esas cosas ya no se ven. Socialmente hay un problem, una problemática fuerte ahí porque le dicen muchas mentiras a, a la gente, ¿no? Ahora todo es mediático, ¿no? Los políticos se venden en las redes como estrellas de rock pero no, no, hacen, no hacen nada realmente sino ni se toman la foto allí con el campesinito y dicen, sí, les ayudamos. Entonces como que he sido testigo de todas esas cosas de cómo le mienten a los campesinos. Y, y siento que el problema es educación. Hay que invertir, que, le, que tienen que invertir es a la educación y, y generarle las mismas oportunidades a los niños campesinos. Ahí es donde están. No invierten en una escuela de música decente, siempre es con propuestas básicas, siempre hacen la cultura para pagarle a. A, la, a las ferias y fiestas llevar a, a matar toros a generar la cultura de la muerte allá con esas cosas y en, enseñarle a los niños a beber desde chiquitos a los chinos a los jovencitos pelados que ellos para ellos es fumarse un cigarrillo es es una es una berraquera así a quién le cabe eso en la cabeza así y requinto quién toca no yo Ahí. he hecho un torbellino en riolina ah bueno ah yo traje pues... la mía también Présteme, dejemos esta vaina por aquí. No, bueno, no, no, se va a hacer eso que no tiene su suporte. te usted el tinte y yo voy a organizar porque no quiero hacerla. ir a ¿A guardar el ovejo, los ovejos? A dar los ovejos, parece es que hay una oveja que quedó en un mal sitio y se me puede enredar. Y amanece, pues toca una y estoy de cuidandero. Los Rolling Ruanas es una propuesta netamente comercial. Ellos lo saben, todo el mundo lo sabe. Eh, y, y ellos lo eligieron así no está mal ¿sí? es una es un estilo de vida también ¿sí? es el es la industria musical también llevar a la carranga a esta industria no es no es algo fácil y que y las cosas que han hecho han sido buenas para la carranga se abre muchísimo el mercado para todos no no es solo para ellos es es un aporte genial sí y eso es eso hace parte ya de la industria musical si ¿sí? ya pues uno decide pues uno, el otro camino es de rescatar, hacer investigación, seguir haciendo música, estar haciendo por ahí uno que otro concierto, pasarla bien, chévere. De hacerlo de una manera independiente es otra cosa diferente, ¿no? Pero son dos cosas, son dos cosas y son dos, son dos paralelos. Sí. Y, es, y, es, y son válidos, ¿sí? Eso es, ¿sí? Siempre hay una problemática que porque este hizo, que porque este no... Lo, igual nadie va a sonar igual en lo que hace, ¿sí? Y aparte... Digo... Lo que, le, lo, que han hecho, lo que han hecho grupos como los Rolling runas es abrirle el mercado a la música carranguera, ¿sí? eso es, eso, eso ya es un aporte grandísimo para la, el comercio de la música carranguera, si quieren vivir de la música pero campesina y carranguera y todo eso, y en conciertos ya se puede hacer porque dieron a conocer la importancia también de los aires, de la música, algo Sí, que igual estarán en su proceso trabajando también, súper chévere, igual que nosotros en nuestro yo, camino. Ejemplo, y sí. es muy válido todo eso, ¿sí? Entonces, pues... Si hablamos de un concierto de música, disculpe que le quito la palabra, <risa> si hablamos de un concierto de música y viene el grupo musical, los Rolling Ruana y el maestro Jorge Velosa, yo me voy por Jorge Velosa. A mí como, como campesino, a mí yo me lanzo por Jorge Velosa. Yo no me disgusta la música de los Rolly Ruana. Me gusta como tocan y muy hábil. Muy, ¿cómo se llama? Digitación de, de dedo. Muy excelentes músicos, pero si me gusta más la música de Jorge Velosa. Yo soy músico. Y, y me enriquece más eso y al campo, no, me, mejor dicho, el doble. No me gusta la música de los roles romanas, son interesantes, Bueno, Yo soy fan de mi papá y él es fan de Jorge Veloso, ¿sí? <risa> Es una discusión como absurda a veces también porque mucha gente se envidia con ese tema de, de que si se acercan o que la toquen bien o que no la toquen y que yo no sé qué, ¿no? Pero pues igual nunca nadie va a tocar una canción como la toca un campesino, ¿no? Entonces va un man que sembró papá toda la vida y coge un tiple, el surunguzungu que tiene tan berra con esa mano. Mi tío Zenén vaya a lo tocar Tiple como es que parece que de verdad se siente, se le siente el alma en ese Tiple, ¿sí? Eso no es que venga y toque. Y pues igual, mi tío no va a poder tocar como un man que se vaya a la universidad a ser un, un Tiplista de sala toda su vida, pues son cosas diferentes, ¿no? Ahí el tema es como la elección que tome cada músico, ¿no? Y el deseo es de transformación, ¿no? De, más bien como lograr compartir, imagínese ese contraste entre un campesino como mi tío Zenén y un tiplista pues uf, estudiado en la super universidad de música y yo no sé qué y, y, y hacer ese contraste y ese intercambio de conocimiento esas cosas, que es el deseo de transformación, que se den esas cosas pero de manera real no Yo, yo veo un grupo musical totalmente bien experimentado en la música, que se defiende el manejo de instrumentos y, y representa un, una, una, un, una empresa musical que sería una base también para enseñar a los niños, que ellos juegan con, con el rock, con el rock ruana y con la ruana y con la música tradicional, ellos, ellos les ha gustado eso pero, pero, pero comparten y, y puede pegar también porque ellos, es un grupo musical que a mí no me desconoce nada, es importantísimo. Pero esperamos a ver qué es lo que, lo que van a... el fruto, ¿no? Los, los están ahí. Sí, del fruto que, por ejemplo, el maestro Jorge Velosa ha sido un ejemplo y ha sido una huella importante de hacer lo que él hizo, alcanzar. Pero vamos a ver qué fruto va a dejar, ¿no? ¿Cuántos niños que, van, que enseñó el maestro Jorge Velosa dio la oportunidad para que los enseñen? Entonces eso es lo que nos. Propongo. A mí, a mí ya si me muero, no, no me duele morir tranquilo, me muero, mal, morir discontento porque ya he enseñado a, a muchos. Y yo me presto para enseñarles lo que sea. Venga, lo enseño a cantar, venga, enseño. Ahí los pongo, tengo unos niños que los enseño a bailar y a cantar y me están haciendo tonos de, de voz ya con el instrumento, ¿no? En la cuarentena me sirvió mucho. ¿Sí? Por favor. El fundador del requinto de música carranguera fue Javier Moreno, él, fu él era de la ciudad y eran muy hijos de, de, de, de, del campo pero fue criado en la ciudad y estudió en la ciudad y ahí está el secreto, él, él ni tocaba requinto, simplemente dicen que tocaba bajo y acordeón y él fue el que hizo el ritmo de la música campesina en el requinto y en la guitarra, ahí, ahí, está, ahí está el secreto, ¿no? él, él era de la ciudad. Javier Moreno, y fue el que montó Los Carrangueros de Ráquina. Y era un, un, un estudiante de, de los mejores en, en, el, en el colegio Santo, San Bartolomé, en Bogotá, en el centro de Bogotá. E hizo su carrera de arquitectura y fue un gran caricaturista, bueno, berraco para pintar. Y él fue el que descubrió a Jorge Velosa, prácticamente, y montó el grupo Los Carrangueros entonces el secreto no es porque usted no sea del campo, el secreto es descubrir y ellos descubrieron la riqueza que descontó Jorge Velosa el cuento y Jorge Velosa le dijo, mire, allí hay una mina de oro, y, pero cómo la vamos a sacar y, y Javier Moreno se puso a descubrirla y montó, bueno, qué más, que no era un músico de, de campesino pero se enamoró del campesino y desafortunadamente había sido un genio y un poeta en, en nuestra música hoy por hoy porque él sí enseñó, él sí enseñó la propia música, lo que es el descubrimiento, y, y, y todavía hay muchas cosas por descubrir. Si yo pudiera alcanzar allá, y, y esto yo, yo les colaboraría para descubrir, porque hay, yo conocí muchos músicos buenos que ya murieron. Antiguos, de los músicos cantaban, tocaban y otros bailaban y cantaban. Ajá. Y se echaban pañazos y echaban compras. pero yo alcancé a ir a parrandas así. Y cantaban unos a gritos, a, a, a era un largo. Parecía que estaban llorando, pero pues cantaban re bonito. Uno ahí poco al estudiado y tocando. En la, en la guitarra el requinto y el triple y la guacharaca se puede tocar lo que quiera, pero son instrumentos que tienen su sonido perfecto para tocar sus músicas. Yo me parece que ya en el rock no cabe el requinto, ya no suena igual de bonito como en la música campesino-carranguera. En, es, en esos cuatro instrumentos se puede tocar la música que usted quiera Paso, doble, bueno, lo que sea Pero tiene su propio respeto que es el torbellino, la rumba criolla, el bambuco, el pasillo Tiene sus propios ritmos y, y el rajaleña, por ejemplo La música antioqueña, música buitragueña tiene, Esos instrumentos tienen, tienen su sentido, su verdadero respeto para no invertirlo en muchas cosas, tiene la guitarra y el requinto, en la música, usted puede tocar lo que quiera, pero, pero tiene su propia música, tiene su propio estilo, el requinto, la guitarra y el triple y la guacharaca. tiene su propia, sus propios ritmos, propios originales, que suena más bonito, su instrumento, más sencillito. Yo tengo un proyecto muy bueno con, con Juan Ramón, nuestros, nuestros niños, son lo primero que vamos a hacer una presentación, a cinco, a diez niños, o a diez campesinos, sería la mejor riqueza. Llegar a una casa, como ustedes llegaron hoy a mi casa, invitarlos, darles una papita y echarles tres canciones o cuatro canciones. Y se si mire, es de parte mía o de parte de tal que me manda. Y, y ahí es donde está, donde está el avance, ¿no? El avance. A pesar que con los niños es un poco difícil, porque son niños y nos toca saberlos enseñar, pero es, el futuro está en, en, en, en ellos. Y yo creo que los mejores músicos lo van, se han salido adelante porque desde niños han aprendido. Enseñar a motivarles, darles una serenata a un campesino y ahí aprenden los niños. Me, me he pensado eso. Hacer un proyecto, un grupo musical en vereda, en vereda, en casa, en casa. Así como ellos trabajan, los campesinos, no hay necesidad de hacer un concierto y transportarse en allá. Hacer un proyecto para enseñar en las casas y en las veredas. Oralmente, llegar su grupo carranguero, su grupo musical, y un proyecto para enseñar allá una serenata a un campesino trabajando, que alce de obra de trabajo y sus tres, cuatro canciones vendo de parte de tal y tal, le vamos a dar esta serenata y ahí mismo se van enamorando los niños de la música. Sería más fácil, proyectos. Más de mil presentaciones he hecho y, y me sigue gustando y no hay como... como... Sople que no haga humo que no hay como su casa de uno, un, un buen plato de comida, un buen, una buena bebida y, y una música y un baile y una canta puede ser de lo mejor porque eso es lo que nos enriquece y, y esta cuarentena nos ha llevado a estar bien, porque yo creo que en la ciudad es complicado un poco, un poco complicado y agradecerles a ustedes por creer en, en esto, ¿no? una matica Venir al campo a visitarlo a unos es lo más hermoso que puede existir, porque en la capital es muy difícil. Para mí es muy complicado un poco, nomás ya para salir, para salir ya se me complica un poco desde un principio, a pesar que la novatía fue muy difícil. Pero como se dice, se come carne pero se desgarra sangre. En, en la música y, y a todos los músicos el mensaje. Que tocamos, toquemos por gusto y, y hagamos con amor, y cantémosle al cultivo, cantémosle a los animalitos, cantémosle a, a los árboles, cantémosle al agua, enseñémosle eso a nuestros niños, y aprender a trabajar en el campo, que los niños de la ciudad no pueden trabajar, pero que, que reconozcan que es el trabajo, o sea, hacer salidas de pedagogía para que los niños miren, compartan con los niños campesinos y ser más unidos y proteger, como se protege un aljibe de agua, proteger un niño porque son los que van a sufrir porque yo creo que estamos en la tercera guerra mundial en el sistema mío, por ejemplo, yo nací me hicieron entre un surco de papa nací entre un surco de papa y aprendí a conocer el mundo entre un surco de papa eso, eso, eso, pero... pero perdonarás más, más ganas, chich. Bueno, ¿se fue? No, dale. no soy igual, Oro, la que a mí me olvida, la siento pero no lloro Cuando se vaya a acostar, ponga el brazo de cabecera Y si se acuerda de mí, dale un besito a la estera Y si se acuerda de mí, dale un besito a la estera Que tira la hizo, que triste, que triste, que triste lo hizo Pabla le da con la tabla a Pablo Y Pablo le da con la tabla a Pablo Ella le dice que eso está bien Repite chame. Ella le dice que eso está bien Repite chipachampe Así es, eh. sí. Hola fiesta. gracias por haber venido Por las patas de una araña, por las costillas de un sapo Por las animales benditas, ame tantico guarapo No soy yo bebe ni piquiriquito, dios La que a mí me olvide, la siento pero no lloro Achata que a mí me olvide, la siento pero no lloro